y tres what, what, what a qué tal cómo estás? Boni Cosmeo y Boni Cosmeo es espera que no vos veía así pero en YouTube pero vamos a hablar ese tema que son si me enrollas sos más allá al me del asunto tengo que yo tengo así bols papeles y dileo qué va a hacer este chico así anto tasa dos pues ve yo no vais a explicar a soles así que yo vais a traer la meua mancha y vais a ver que aquí a no costar aparece una persona que es la, es la persona. Es que es la persona que tiene que estar así en mí. Ahora matéis. Así que va. vas a prepararme. Y vas a traer los poderes. De ¿Cómo estás? ¿Sabes podés animar a molt. Sí, eh? sí. Bueno, pues, lo, tema de la mol? Sí, es molesto. La última vez que vas a estar así en un canal, también van a hacer poder. Es de veras, es, que podés recordar el vídeo, pero así, espera que no. Exacto, espera, espera, espera, espera. Y desde ya vos que no estáis en Junts, ya Fran, estamos muy ocupados, pero eso no puede ser, eso no hoy vamos a volver, ya no um, Fran Nerea Santa Returna, si se vuelve a ocurrir una nueva difusión Fran eh, Nerea, gran. Nerea, Fran, Surimi, Sanfe, Surimi, Sanfe, sanfe Surimi... Podrías comentarles, comentarles, ahora que se vuelve a ocurrir, venga, sí. pero que más has portado a hacer, Fran, porque yo estoy viendo así papas claro. y tengo ganas, dos mías, Nerea Aquí tenéis varios mm, sabores de papes. Vale. Yo lo más, lo más raro que viste en el supermercado es la pasta. Exacto. Tampoco voy había montado a, a Exacte. Exacte. Vanita, pero eso no me es intelectual. <laughs> pero así, tenéis un paquete de papes que dicen que sabe a eh, huevo frito. A ofrecit. Unos papes a ofrecit. Yo le ofrecí solamente el pase en la rosa de cubano. Pues mira, para que el lleven en formato papa. Sí, tu a tu papá. La papá es De pero aquí tenéis unos altres que dicen que saben. <laughs> Torera, está buenísima. Torera, torera. torera. No sé, yo he visto así un pepinillo, una ceba... Sabor torera. Yo no sé con sapo una torera ni un torero. Yo pensé que podrá decir que zapa a las banderillas, a que este de. Pochet. De... Pochet, No sé. Y sí. después sí. tenemos aquí la joya de la corona. Eh? No, no, sos la reina. Tenía así unos papes que digo y prometen que saben a paella. Yo jo... a paella. ¿Pero a Paella de Godella o a Paella de Leña? A mí, yo espero que sea diga a Paella de Leña Porque Perfecto. ahí en Godella hace una paella que yo a esa no sé En, en Godella hace la paella tú muy buena Y ya vas a ver algún vídeo ahí, en Paella La tía. paella de Montío Paco, la mejor de toda la terreta Yo no me han yo sé que en leña está buenísima y pega pasa piso pasa piso buenísima buenísima ay sí que nerea hay que tener papeles a por la paella ya vos ¿en qué va a consistir toda esa el tema que tú y yo nerea será eh, donar testimonio vale de que lo que prometen se si da realidad es decir de que que se es a ofrecer de que aquí está esa a paella y de que aquí paella. Que todavía yo, que si sí, es mi que no sé. Ya, que por a hacer el certificado de calidad. Exacto. Y con NM ¿Cómo? Con NM acero. Que a lo curioso. Nueva tapamos los subis, ¿vale? Yo te estaparé tú y tú me estaparás a mí, ¿vale? En una otra ronda. Y a vos cuando yo te estaparé tú, adoraré a probar una creilla. ¿Vale? ¿Vale? Y ¿Vale? entonces tú tendrás que intentar adivinar qué papa te estás menchando. Si te estás menchando la de offreach, la de paella o la de. Todavía. Todavía. Si capsaba, lo que diuen es que todo es un fake y no tengo que comprar Cap, Exacto. también os lo digo. Y si es que sí, que entonces nos regalen quien se quiera. Exacto. De, pues envíen ahí en cabasales y cabasales de papeles que ya no nos ha agradado con una cosa de. de papeles. Cada favor es <ríe> una cosa. Es <ríe> danar <ríe> percas <ríe> Exacto. Aquí producción no ha gastado Producción mucho. no tenemos modo. A ver si hemos patrocinado. Sí. Bueno, sí, el este va va para es o Fight? También. Ese es, mar, es, para es para el nuestro trípode, el trípode de estándar El trípode de CRSA. Vale, nos quedamos a huevo frito. A ver, Nelia, contan, qué tal, cómo estás, sí, chicas, donde estás, todo el todos los días. Os voy a usar, Fran, que come stick, stick a punto de infartar. A punt. <laughs> Tú tan te conoces en el vídeo. Tú tan te conoces en, en el vídeo. Era titro programa en Apu, y yo no digo un programa, pero te en uno. Pero ahí estás. Y te le que les muevo escaps del programa en em Bambore, vestida de Zayer y Valle de ¿Qué algo, en ¿En qué no la queremos la queremos la queremos la vale, lea tú las de cada una, ¿no? sí, lo que pasa es que claro, vas a, a tapar el switch vale. y yo vas a agarrar random vale, okay. vale, vale, veo dado no, la verdad es que no vamos a quina agarre mm. vale, sí. yo te adivinar, ¿no? o sea, que tú la probarás y tendrás que adivinar mm. quina papa es vale, vale, okay. venga abre la boqueta ahora, eh yeah. ¿A qué sabe? a ¿Aufrejit? ¿Segura? Bueno, o sea, es que claro, el ofrejit para oli, y eso sepa oli y hoa. Següent papa. Ahora, Mira, sé que he tenido colorito. Abre la boca. Ahora, que está? ¿A qué te sabe, Nerea? Dame una tapa porque no te... gustará? No te, no, no, no te sabe a vinagre. Vale. Uh, pues... ¿Qué sabe? ¿A vinagre? ¿Eh? Mira, que tienes el poalete ahí, pero si a una altra. Pica. Som como vinagre. La vinagre. Eh, eh. Esa era la, la torera. La torera. A mí, yo creo que es la torera. Fec una paella vinagre. Una paella vinagre no. no. A no ser Experience. que premie al esposo vinagre la torera. Vamos a la, <risa> <risa> Anem a per la última. Venga. yo No, no, no. No, no, no. segura, eh, no. sé. Mm, ella no. Venga, abre la boca. Ahora que está. Ah. Garrofo. ¿Sí? A ver. Yo me he casado que. Tengo como entre ese. Sí, ¿sí? y yeña. Que no probábais la yeña, ¿no? Pero es como. No, <laughs> una Dame una otra, dame otra ¿Sí? para que vos va a echar con Ves de si falta el sabor. a Ahora que vas notando. Si claro. te peso si no te pesos. Garro Garrofo. ¿Por qué voy a hacer? Un poquito de pimiento. Estamos loco. ¿Sí? Ah. Eh. paella ¿Paella? ¿Dirían que es Paella? Paella... A tope ¿Segura? Tú jure Vale, dos. ¿Qué repasar? Primera sí que es probado de la Offrechit. Offrechit. Según es la sorella. <ríe> y la tercera, Paella. Paella. Dos. ¿Sí o no? He de decirte nerea. Pero. Pacha de zapate. Venga, vas. ¿Qué hago a hacer? Warhammer Tack. Warhammer Tack. Es que tengo una buena. Pero no, no vas. He de decir que la de Obrechito. Obrechito. Para allá, para allá. Pero la de manzanilla y. No, <laughs> ah, por favor. Es la vida. Es hora de Frank. Por ah. bueno, yo te va ah. a chavir chino un es porque no me <laughs> ser... ché. No sé si me no porta más recortes. 50 sobras de Frank. <laughs> Tú más ni siates gols, ven culo, Cash. No, es <laughs> imposible. Oh, sí. sí, pues, está todo el de lo que perto Vale, comencemos. Comencé. Venga, dame papanerea. nerea. Ve la boquita. A la boquita. <risa> Yo sé que es Río. porque Porque no se creía. Venga, ¿esta de qué es? Tía, sos pa' ella. ¿Cómo cómo a puta paella dilo, valenciana. Por favor, dilo de veres, ¿Con sap. Sap, A paella valenciana, pero de veres. Y este ¿Qué ¿Tiene el gusto de garrofón? Mm. El, el gusto fumaé de la niña, de una paella bien buena y feta niña. La niñas. Y un poco de pollas. ¿A que tiene un poco de todo? Sí. Está ya que <risa> la va a primera tú es que es paella, ¿no? Primera paella paella ¿Para? Es que me mi Vale, primera paella <risa> segunda Va. La primera dice que yo es me paella distinto, si no. La es Sabas, sabas, sabas, vinagre, que no, Sabas, sab... <risa> vinagre. A a ¿Ustedes quiénes no que son? Sabroin. Sabroin, sos torera. Ah, sos torera, vale. Primera paella, segunda torera. Sí. Vale. La última. Claro, claro. ¿qué hora me frui? Dame veneno, que qué. <ríe> a <ver>. ¡Pau! ¡Ya! <ríe> ¿Aquí hay olor? ¿Cuál olor? Olor la pez Pero perpudencio Pe pudel, eee. O sea, eso es principio, es pero es No, no está mal, porque no es un sabor muy fuerte, o sea... No Y es sap... O sea, el pero ya. no, no como el... A ver, a ver, un repas La primera es casi que era Paella Para la primera paella para ella. Pero paella, pero es que para ella paella Paella... La vida La segunda La segunda, con sabía muy mal Torera. Torera. Y la tercera. Aufrechit. Aufrechit. Vale. Ahora. Que tampoco es más difícil. Uh, ni me han Fran. Quan se el sabor? <ríe> Frank, somos cracks, porque tú vas a ser también. Al 100%. <tose> ¿Cómo es la de paella? ¿La de paella? ¿sabes? A paella. Pero auténtica paella de deberes, ¿eh? O sea, no, no estoy qué engañamos, <ríe> o sea, me queda flipanda. ¿Miradurce ¿sí de sube el pavo Vamos. A la triunfes. A triunfes. La triunfes. La triunfes. La triunfes. La triunfes ¡Del mundo! Ya sabes lo que he comprado con mi a Valencia. ya vos yo pensaba que eso era un fake y no. Sá a Paella de deberes. Aquí está, no la compré. Fatal. Y el si vos sacas el no sacas a no Pero... Es que se va a tener un y me pero No, no, bueno, Nerea, la mugua chica, la mugua Nerea. Qué que guay que haces, me No, yo tenía los ganas oh, de grabar en YouTube. Sí, so oh. Teníamos sí. el ganes de. Eh. El que va a unir YouTube, no me no se separa para. ni les va sabor. Torera. Mm, ¡Torera! ¡Qué guay! Bueno, Nellia, muchas gracias por ¡Vale, de es que canal, a que no creo que a quién canal es, pero, no, pero... pero así aparecerá Entréu al canal... He de un Fran, he de es que, pensar... de pensar... es que pensado... ¡Ya usé, ya usé. sé! Yo parte que no, no, no, no. Pues, un vídeo Escucharé un vídeo pero será un vídeo Y si voleu, moremos voremos eh, más así Jones. Digueu-lo, y que no lo seguramente. Que nos den un like, Exacto. que se suscriban al canal Transurimi, que nos lo digan por aquí abajo. Exacto, que compartí el vídeo por ahí, yeah. a todos, para que se a esto, si es, es que verdad o no es verdad o qué. Puedes seguir a su canal de Instagram, a su Instagram, a las redes sociales que tú ya sabes que a mí, o sea, a las redes me La reina de las La reina de las chases. La reina de las la me que de las chases es la guau, que es muy bien. el móvil es el ejemplar. Nos ve, perles boniques. Que hemos metido muy muy a VIAT. Pero así, per YouTube. Y yo puse que me pues, Que moren. Pero ahí, de festa. No, Primero me metes el espapes de sabor. Va ahí, después ya me vas de festa. Pues va. Me no, hagan no, el espapes y némoslo. Venga, a ver. Adeo. Sí, bueno. Lo vale. vale. va, es que de acá me guay. Ha quedado guay. no? Va, muy bien. está muy bien.